Rafi Pina irá a juicio el 13 de diciembre por posesión ilegal de armas de fuego mm. ¿Cómo así, Villalona? Todo boricua, escúchame Villalona, lo interrumpe, todo boricua siempre tiene armas de fuego. Dale. Tú sabes que como Estados Unidos no está prohibido eh, tener armas, entonces, imagínate. El pronto es el productor boricua, Rafi Pina, irá a juicio el 13 de diciembre, o sea, en estos días ya por cargos de posesión ilegal de armas y tras rechazar ofertas de declararse culpable y llegar a un acuerdo con la Fiscalía. La acusación del prometido de la dominicana Nati Natasha se produjo después del allanamiento el 1 de abril del año pasado 2020 de una propiedad del también productor musical en Caguas, municipio cercano a San Juan por parte del FBI. Durante la audiencia, Concepción Montañez... Fiscal encargado del caso, afirmó que no se llegó a un acuerdo entre la defensa de Rafi Pina mm. y la propuesta de que él se declarara culpable de los cargos que se le imputan. El pliego acusatorio indica que Pina poseía pistolas, rifles, escopetas y munición para las mismas, entre ellas una Glock modelo 19 calibre de 9 milímetros y una pistola Smith Wesson modelo S40 nice. calibre 0.40 y munición. En caso de ser condenado, Pina podría enfrentar una pena de hasta 10 años de el cárcel. Diablo. Bueno, eh, en Pina Record no sale de una. El otro ya tiene un libro Pina ahí. Record. No, no de... eh, mira, todo el que sabe del género urbano, que es pionero en cuanto a contenido, en cuanto a seguir, porque escuchar una cosa y darle seguimiento a un, a un movimiento es otra cosa. Desde los años 90 en Puerto Rico siempre se ha usado el maleanteo, el fronteo, que son cosas personales. Un ejemplo, usted de aquel, de aquel bando, usted de aquel bando, siempre hay un tiroteo, siempre hay eh, sacando armas de fuego, siempre hay un dime y direte. Y en Estados Unidos no es como aquí, que si hubiese sido aquí ya él busca la manera de conciliar eso y se pierde eso. Uh -huh. Y ya no va a juicio. Pero eso es un caso FBI. Que de esos 10 fácilmente liga 5, liga 4. Preso, preso, que no es de que un preso normal, igual que todos los presos. Que no es como en otros países, para no mencionar de aquí. <risa> que es de que usted va la la preso, Allá no, la ley. No, no se la cumplen. Por lo ¿no? hizo Anuel, su mejor momento. Hizo sí, cárcel, eh, pegado hasta lo último. Hizo cárcel. A Farruko, tú te acuerdas que por poco lo meten en, en un lío por el dinero que, que mm -hmm. llevó. Claro, pero lo arrestaron sí, federalmente. Pero, pero él fue de aquí que se fue. Él pudo comprobar de que fue que tuvo que salir de emergencia. Entonces, como no tenía a nadie aquí, tuvo que llevarse su dinero. Él lo comprobó eso que fue así. Por eso no hizo cárcel. Pero si no lo comprueba, también liga de una vez. Eso se llama evasión de impuestos. Claro. Y así y esperemos es, en Dios que Espina, eh, que porque Espina ha ayudado mucho. Espina es, es bueno, ahí es bueno el final. Lo que es el género. Y es Mario de Nati Natacha sí, también, o sea, de Nati, la Natacha, la Siva, es nuestra para Nati, si le canta Claro, claro, es un, es que es recibe, un tipo que cualquiera quisiera ser de Espina Records, toda la vida. Porque habían dos compañías que eran duras, que eran Buda Family y Espina Records. Desde los tiempos 90, que el tempo era la cara de Buda Family. Y Dariyanqui, Pina, Dary Yankee, Dary Yankee, Pina sí, y Don Omar, ¿eh? y Polaco, y esa gente Pina Reyes todo el tiempo. Que Don Omar te, que terminó en problemas. Y Raquín Miquenguay. Raquín, que igual siempre ha sido de Pina. También lo fue. Eh, y Bicuí no fue de Pina. Eh, también Bicuí. La mayoría de esos reggaetoneros sí, ¿no? clásicos. Porque él es el que se encargaba de distribuir los CD y las cosas. Ya es una compañía. Antes era así antes tú hacías la canción, entonces yo compraba los CD, Yo ya yo era una compañía, tiene que no era tan formal como ahora, y, y en esos tiempos él se hizo famoso con eso, también estaba la otra parte que era DJ Nelson, y Playero también, y el Playero era que se quedaba con el streaming y Daddy Yankee un día cojonado en los años 90, dijo, pero ven acá, lo que cantamos somos nosotros, y anda en carro convertible, de ahí fue que surgió que cada artista es dueño de su streaming. Claro. ¿Tú entiendes? Porque el streaming es. Tu... Tengo Calderón, del WhatsApp, WhatsApp todavía. Está cobrando el, dinero. El, el derecho de autor.